No, no estamos en Plaza Universidad. Tampoco estamos en Perisur. Estamos en Chelsea, en Nueva York. Y sí, leyó bien igual que yo. Cinépolis. Cinépolis para los que no son de la Ciudad de México Es una de las dos cadenas de cines más grandes de México Una es Cinemex y la otra es Cinépolis Y miren con lo que nos estamos encontrando aquí en Nueva York Y ahí está la prueba Ahí dice Chelsea Chelsea es el barrio donde estamos aquí en Nueva York Cheque, cheque usted Cheque usted No estamos en Plaza Universidad No estamos en Perisur Estamos en Chelsea y está leyendo usted bien Cinépolis. Vamos a chismosear tantito. Las palomitas sí huelen a las palomitas de allá. Pero sí, sí es. Sí es el Cinépolis que conocemos de México. Pero aquí en Nueva York. Aquí están. Los tickets. Los tiquetes Y... Se llama Cinepolis USA Chidos Chidos. Esta es la parte de adentro. Aquí están unos kioscos. En México creo que todavía no tenemos kioscos. Aquí hay kioscos. Los precios cuestan. 8.75 para adultos. Y... Es que no, hasta antes de las 4 8.75 Después de las 4, 16 dólares Ah, la entrada cuesta 16 dólares Después de las 4 Y antes de las 4, 8.75 Así él el... Ahora entiendo por qué Pusieron ¿sí el Sinópolis aquí Y están pasando la de Parque Jurásico Hereditary Hereditario Y Muse, un concierto de Muse y de este lado, Sicario. Son, son, esa es la cartelera que se presenta en este Cinepolis. ¿En dónde estamos Mari? En Chelsea, Nueva York.